Hola, buenos días, soy Seco y hoy voy a resolver el punto 2 del quiz 4 de cálculo. El punto 2 es resolver la integral de 6x más 3x más un, sobre x3 más 2x. Para resolver esta integral podemos simplificar esto a esto. X2 más 2. 6x2 menos 3x más 1. De esta manera tenemos que 6x2 menos 3x más 1 sobre x. X2 más 2 es igual a... A sobre X más BXC sobre X2 más 2. Lo cual se puede simplificar a A. X2 más 2 más BX2 más C sobre X2 más 12. Y esto se puede simplificar aún más. A, A, más B. Porque, okay. hacemos la distribución. AX2, A2, X2. Y sacamos el factor común de X2. Más CX. Me olvidé la X. Ahí. Porque, se distribuye en este Más A2. A2. Sobre X x2 Así que tenemos que a más d x2 más cx más 2a es igual a 6x2 menos 3x. Por lo tanto, relacionamos términos a más 2, 6, C3, 2, 1, 3. A más. B es igual a 6. C es igual a menos 3. Y A es igual a 2. A es igual a 1 medio. C es igual a menos 3. Y AB es igual a 1 medio. Más B es igual a 6 lo cual es igual a b6 menos 1 medio. Lo cual se puede simplificar en 6 por 2 da 12 menos 1 sobre 2. Esto es igual a 11 medios. Así que, en esta fórmula carrial la podemos descri escribir como 1 medio más 11 medios x más menos 3 sobre 2 más 2 por lo tanto es integral 6x2 menos 3x más 1 Esta integral es igual a 1 medio de x más 11 medios de x sobre x2 más 2 más menos 3 y, 3. y para resolver esto hacemos lo siguiente. 1 medio de la integral 1 sobre x más 11 medios de la integral Madre. x sobre x2 Madre. más 2 más la menos la integral de 1 sobre x2 más 2 De x, de x, de x, de x, de x, y de x, Para esto sabemos que un medio de x, natural de valor azul de x Pablo. más menos x2 más 2 dx x 3 para resolver esta hacemos lo siguiente para resolver esto hacemos lo siguiente u es igual a x por raíz de 2 por lo tanto de U es igual un medio sobre X. esto lo podemos reemplazar como sobre raíz de 2 de U elevado a Más 2 más raíz de 2 es de 1. Y esto es igual a 2 U2 más uno Vamos a sacar factor como raíz de 2. Tenemos la integral de la forma 1 u 2 más. Por lo tanto, esto es la integral de la gente inversa de u es lo mismo que la agente inversa, porque la 1 es igual a x sobre 2. Ponemos esto. y lo reemplazamos acá esta integral no la supo resolver entonces esta sería la respuesta le podemos agregar un más c aunque okay, va incluido en esta última bueno, integral que no lo... no resolver muchas gracias